Al final va a ser un orbe para él y, y otro puntito para esa última. y Muy importante también que Patitex se ha colado en el punto de B utilizando el TP desde el muro de Sage. Eh, y bueno, eh, Oscar que abría todo el espacio con este DAS de la JET, incluso consiguiendo la primera kill. Cuidado. Ay, no. ¡Ay, Dios ¡No me lo, santo, no me lo puedo creer! ¡Amigo! Esto del principio era una coña, ¿vale? No, ha sido de locos el partido, el primer partido de tempo contra G2. No sé si lo habéis visto, pero bueno, si no lo habéis visto, os dejo en pantalla algunas jugadillas. Os dejaré el partido, el primer mapa, que es lo que está subido de momento en el canal de YouTube. Pero bueno, si queréis verlo, os dejo en la descripción los canales que van a estar streameando todos los partidos. Porque ha salido como una nueva cosa que van a hacer los de Valorant. Que a partir de ahora los partidos se van a poder retransmitir en varios canales. En el mío estaba claro que no. O sea, soy un puto desconocido. Mis vídeos los ven, mi madre, mi padre mi abuela. O sea que no pasa nada. Pero igualmente lo seguiré subiendo aquí al canal de YouTube. Intentaré dar un poquito mi opinión. Porque creo que han perdido, porque creo que han ganado, etcétera, etcétera. Así que nada, ya sabéis, tenéis el link del Twitch en la descripción, donde por las mañanas suelo hacer bot y por las tardes noche juego. Y también tenéis este canal donde subo los resúmenes de los directos mañaneros, aunque aquí no he hecho ningún tipo de directo hablando sobre lo de G2, pero teníamos muchas ganas de ver a G2 jugar de nuevo para ver si remontaba todo lo mal que estaba haciendo estos últimos torneos. Y nada, es lo que ha pasado, justamente lo que todos queríamos. Hemos visto a ese Mixwell que echábamos de menos, a ese Mixwell eh, duelista, atacante, reventador de culos. Un Mixwell increíble en estas partidas, las dos partidas increíbles, en el segundo mapa que ha sido split ha sido intocable, han ganado de forma muy superior G2 a tempo en los dos mapas, si no recuerdo mal el primero fue Ascent y ganaron un 13-7, un 13-6 creo, eh, con un trabajo increíble de Ardis como Soba, varios clutches de Mishwell también, Mishwell coge Jet eh, Patit juega Omen, Ozi juega Sage y Piz juega Cypher o Killjoy, Cypher, tempo nada mal lo único que hemos visto un poco corto a Lasky, vale que Lasky estaba jugando Killjoy, es un personaje que no mata demasiado, pero bueno, tiene mucha cosas para parar el punto y no conseguía parar las entradas de G2, G2 jugaba muy bien alrededor de todo el mapa, aguantaba todo el mapa y defensivamente hablando ha sido G2 increíble, varios retakes impresionantes efectuando la primera ronda que habéis visto de que, vamos, que defusan la bomba en, en la puta cara al hacer un ninja pero por todo lo demás, la verdad, Split G2, eh, o sea, Split Ascend G2 increíblemente increíble O sea, increíble 30 veces en este vídeo, hemos tenido Split, en la cual ha caído una paliza aún más gorda, una paliza a lo mejor no de puntos y tal, aunque también creo, pero en eh, jugando, hablando de jugar ha jugado muy por encima G2 una paliza totalmente increíble, no sé si Tempo no venía muy preparado a este torneo, o Tempo es un equipo nuevo, o no son demasiado buenos, no sé lo que ha pasado, pero Tempo no se le ha visto brillar en casi absolutamente ninguna ronda, exceptuando la ronda esta de Omen que os digo, de Azen, que os he puesto al principio, que ha sido muy graciosa, pero yo creo que ha sido simplemente porque G2 ha tenido mucha confianza, se ha pirado, un despiste que le puede pasar a cualquiera, pero bueno, una rondita que han regalado. Aquí hemos visto a Piz con Cypher, a Ardis con Sage, a Miswell con, eh, cómo se dice, race eh, hemos también tenido a Patitec con Reina, ha sido una composición bastante atacante, pero muy increíble, hemos tenido a Sky por parte del equipo de Tempo, que no me gusta ver mucho Sky pero no es que la haya jugado demasiado mal, ha metido bastantes cegaduras que dices tú, me cago en tu esto, esto que te tienes que poner gafas de sol para jugar pues eso mismo ha hecho Tempo, pero no les ha servido absolutamente de nada, Patitec muy por encima, casi todas las rondas, y vamos Misswell creo que hasta la ronda 6 o 7 no ha llegado a morir, o sea que imaginaros más o menos la paliza que les ha llegado a caer estos pobres, pero más que para que os hagáis una idea de lo que se puede venir eh, ahora mismo este vídeo no sé qué hora estará subido y yo creo que estará subido más o menos a la par de, de la hora que estará jugando G2 su segundo partido y el partido que le da la clasificación a este challenger para que no lo sepa, no sé si estoy bien entendido, si me equivoco yo siempre lo digo, soy un negado para esto y yo veo partidos y comento partidos, no comento, sino los intento analizar y saber por qué han perdido y tal por el simple hecho de que yo quiero aprender a jugar entonces si veis que me equivoco en cualquier cosa tenéis total libertad para comentar en los comentarios de forma constructiva, ¿vale? tampoco me digáis hijo de puta, gordo, cabro cal cabrón y aprender del juego está claro es lo que decía, G2 muy por encima en todo el mapa, eh, no se han dejado vender casi ninguna ronda, casi ninguna. que eh, increíble. Mixwell, eh, lo que estaba diciendo antes, creo que ha vuelto a su nivel anterior, ya creo que está más suelto. Pero a lo mejor, es lo que digo yo, esta, quien no lo sepa, estas rondas son dos rondas de la Challenges que te dan paso a la Masters. ¿vale? Si ganan estos dos partidos, que han ganado el primero de una paliza y el segundo veremos, eh, pasas directamente a la Masters. Entonces, eh, G2 está en los partidos así fáciles de la Challengers y tal, no está fallando. no está jugando mal no lo está jugando como debería o como estos partidos ha estado jugando porque este partido lo ha jugado exquisitamente perfecto pero no lo es, eh, no sé si va a cambiar esto cuando empiecen a jugar la masters que es un torneo un poco más difícil con contrincantes porque han ganado la Challenger. entonces como son jugadores que han ganado al igual que ellos está viendo también a Aston, el jugador que ganó a heretics en la final y están dando unas palizas increíbles con la menta todos todos están dando unas palizas increíbles entonces yo no sé si es que en la Challenger se puede apuntar cualquiera yo no sé cómo va el método de apuntarse o que simplemente eh, los equipos profesionales que ya han ganado torneos, ya tienen ese recorrido, están muy por encima de los equipos nuevos. Porque es que, es lo que digo, en este partido de G2 he visto muchísimo, muchísima ventaja por parte de G2. Una cosa increíble, en plan que te da hasta un poco de vergüenza hacerlo, ¿sabes? Estaba viendo a tiempo agobiado, como que le daba igual perder ya. No sé, era muy, muy raro, como que no, no sé, no, no conseguía meter ni una ronda de estas para sentirte mejor contigo mismo, o unas skills guapas. No, no, no, no, no les veía como ya des... que habían desistido del partido. Así que esto no sé si debería pasar o debería haber una ronda previa a Challengers que se enfrenten equipos un poco más amateur. O no sé si la hay, a lo mejor la hay, es que yo no entiendo mucho de esto, como os digo, pero no he visto a tiempo al nivel que debería estar y por eso han perdido. Es que no puedo dar una explicación clara como la di con Heretics eh, que expliqué por, por, por lo que pensaba yo porque habían perdido. Que si Lowell había hecho mal como IGL. Que si luego se había piqueado Fénix. No estoy tan ocupado, Lowell. Pero, pero en G2, eh, contra Tempo, es que no puedo dar ninguna explicación a Tempo de por qué ha perdido Tempo. Sin, con el simple hecho de que puedo dar la explicación de por qué G2 ha ganado. Muy por encima, muy buenas composiciones. Muy buena lectura. Hay una ronda en split. Que van a pipas y coge tempo y dice, venga, vamos a ataquear B, vamos a atacar B a muerte. Y de repente, la lectura de G2 fue, van a atacar B y estaban los 5 en B esperando ya. Entonces no mataron a nadie. Fue totalmente increíble las lecturas que estaba teniendo G2. Parecía que tenían warhack Pero nada, no tengo nada más que añadir. Eh, ya sabéis, tenéis en la descripción los canales donde podéis ver el partido. Aparte también mi canal, por si queréis pasaros por ahí dejarme un like, que no os costará nada. Y nada, comentar en este vídeo, dejar un like, suscribiros, ya sabéis, esas tipo de mierdas que me piro ya. Que voy a ver si me da tiempo a hacer el otro partido y subo también vídeo del siguiente partido. Un besazo y nos vemos prontísimo.